En mi cuello como a siete pies La calle es un por ciento como un GPS La con a mí me llama pa' que yo le dé Como como tú lo ves Como como tú lo ves Yo mantengo el cuello dime que lo que No meto la mano Te meto el pie Te meto en el medio y ya te atropellé Mi cuello brillando siempre como es eh. No me coges envidia andando en el coche Tu ves con lo mío ya lo demostré Que tengo mi cuarto ya yo lo conté Y par de patitas para resolver Tú quieres fumar y vamos a volver, El que se pasa lo vamos a aprender Yo sé cómo